Soy Abru Varela, soy la fundadora de abses Mi nombre es Felipe Ruiz y junto a Juanjo somos los fundadores de Abaco. Soy Diego Araujo, soy uno de los fundadores de sushi Pop. Odisea. Ah? Alistante. Buster agro. agro. Valor Ramallo. curcelo Delijiste. Saneador Sacámica. Festejo solidario.